Segundo... Que nuestro programa de día viernes en Mejor de Mañana, y mira qué lujo, lujo que nos damos con esta visita. Le damos la bienvenida a Gustavo Garzón, que nos acompaña. Sí, Gustavo. Bienvenido, Gustavo, Hola, ¿cómo estás? ¿qué tal? Muy bien, bien. Bien. Bueno, recién llegado, te digo. Sí, sí Desembarcando dormina, directamente sí. en los estudios del 7. Y sí, bajamos del Fly Bondi y aterrizamos Y acá, acá. No acá Bueno, por suerte estamos cerquita del aeropuerto, ¿viste? Sí, acá sí, no sí. Contento de estar en Mendoza. Bueno, Gustavo, para nosotros es un placer enorme recibirte, que te hayas tomado este ratito para brindarnos esta entrevista, porque la verdad que, bueno, con tu amplia trayectoria, con tu carrera para nosotros es un gusto y más eh, que, que vuelvas a Mendoza para trabajar. Porque sí. estuviste hace poquito por, una, por un proyecto de cine, ahora sí. con el teatro. Sí, vine varias veces. Vine también a traer un documental que hice Down para <risas> arriba de, sobre la discapacidad. Después uh -huh. antes vine al Teatro Independencia a hacer una obra con Trinta, Tristán Casnati y Mariano Martínez. Uh -huh. que Mariano Martínez es justamente el, a, a quien debo agradecer mi presencia acá en Mendoza uh -huh. porque fue una iniciativa de él y... Y agradecer también a la municipalidad de Maipú y a la municipalidad de La Valle, la Valle que sí. han apoyado esta iniciativa. Sí. Eh, esto es un unipersonal. Por primera vez en mi vida voy a estar solo en un escenario con un chelista, con un músico Ajá. que toca el violonchelo, con textos de Yejo, este, que tampoco nunca había hecho un clásico. O sea, para mí es todo un, todo un desafío, novedad, pero muy, muy, este, muy importante para mí. Okay. Eh, es, es algo muy, muy trascendente. Eh, son obras que me gustan mucho son dos obras cortas, una comedia y un drama uh -huh. y con unos textos este, eh, hermosos hermosos la verdad que hacer grandes autores eh, yo que nunca tuve la suerte de hacerlos, eh, te facilita mucho la tarea uh -huh. y además son autores populares sí. eh, porque por más que la gente cree que Yehov es algo las obras cortas de Yehov son joyas de la dramaturgia uh -huh. uno de los monólogos que yo hago que se llama sobre el daño que hace el tabaco, está uh -huh. Está ubicado entre los cinco mejores monólogos de la historia ah, del mira. Teatro Universal. Oh, wow. Son como perfectos, tanto Ajá. el cómico como el dramático. Entonces uh -huh. yo me conformo con estar a la altura de la circunstancia del semejante autor. ¿no? Poder estar a la altura, sentirme uh -huh. digno de ese autor. Así que estoy muy contento y vengo a estrenar La Mendoza. así que todo, todo, un, todo un momento muy, muy importante para mí estar... Gustavo. Estar hoy acá, bueno. esta noche la hacemos en Maipú, sí. Ajá, en el a las 21.30 en el Teatro Imperial, y sí. el domingo en La Valle a las 20 horas en el Centro Cultural. Exacto. Así que ojalá que la gente de Mendoza. Mira, ahí tenemos nos la, la gráfica para que desde ya sí. vayan apuntando, fecha, hora, dónde conseguir las entradas uh -huh. para no perderse bufón. Sí, Lucas. sí, Que me interesa saber cómo fue la, la composición de, de tu personaje, entrar en este texto, que por lo que veo para uh -huh. vos ha sido súper importante, ya desde el autor y el texto en sí. Bueno, lo primero que me pasó, viste que en la pandemia a los actores que no, no teníamos ATP, no teníamos, uh -huh. no teníamos nada. estábamos uh -huh. un poco desamparados. Eh, algunos, no sé, algún ministerio dice, nos inventó algo para que podamos tener un mango. Claro. Entonces, unos, haga unos videitos con algún texto, lean algo. Y yo tenía en la mesita de luz el, la obra de Yejo, porque yo siempre la usé, porque yo soy docente hace 21 años, que te han unos talleres ahora en Mendoza. Qué bueno. Y, y siempre yo como docente usaba la obra de Yejo. Uh -huh. Pero uh -huh. no sé por qué como actor nunca me había... Y digo, bueno, leo esto, la tenía y no sé por Ajá. qué Y empecé a leer una obra que yo no conocía Que se llama El canto del cisne Y me conmocionó leerla Y yo creo mucho en esas cosas no Cuando a uno le, le, le toca algo adentro Uno tiene que hacer eso, es una señal Yo dije, esto yo lo tengo que hacer uh -huh. Y también me interesó, no solo por la calidad del texto Por lo poético, y además porque habla de un actor Y habla de un actor mayor Y habla de un actor de teatro El texto, no que bueno, yo soy eso claro. también Claro, te identificás este, a full eh, Claro, y, y bueno, todo, todo lo que le pasa a un actor, ¿no? Okay. este Hay que ver la obra. Pero además me pasa una cosa, que el personaje es mayor que yo. Tiene, uh -huh. Yo tengo 66 años y el personaje tiene 75, pero 75 uh -huh. en la época que los viejos eran más viejos, que claro. la gente claro, se moría ah, actual, muy uh -huh. viejo. Sí, más corto el en Entonces dije, yo me lo tengo que creer. Entonces se me ocurrió cambiar la voz. Y a Nadia. mí para mí siempre la voz había sido un problema, pues yo siempre te, sentí tener una voz débil, no sé. <risas> yo me quedaba fónico, se me estrangulaba la garganta, nunca uh -huh. me preparé, nunca hice técnica vocal, que eso no nunca le di bolilla, porque los profesores tampoco me lo decían, nadie le da importancia. Entonces empecé a... Dije, yo quiero hacer esto, pero para hacerlo y para componer, tengo que cambiar la voz, tengo que fortalecer mi coro. Entonces uh -huh. empecé a hacer técnica vocal todos los días, toda Ajá. la pandemia. Yo agarré YouTube y todos los días hacía 15 minutos de, de técnica de calentamiento claro. vocal, de ejercitación, vocalizaba entonces fui preparando el instrumento, entonces para mí es primero esto de componer, ¿no? que siempre uh -huh. el actor quiere componer yo casi nunca compuse, o sea, yo siempre hice medio de mí ustedes pueden ver mi uh -huh. trabajo, sí, no sí. se van a sorprender mucho nunca porque <risa> más o menos siempre he hecho lo mismo pero ahora a esta edad ya me dieron ganas de, de hacer otra cosa Qué de meter bueno. el ah, cuerpo, de transformarme, de arriba, aunque me salga mal digo, pues, si no lo hago ahora, ¿cuándo lo voy a hacer? entonces con un gran texto, poder transformarme en lo que no soy y, y tratar de que me salga bien y si no me sale bien no importa porque bueno por lo menos lo, lo, no me quedé con las ganas de intentar es lo más importante no así que con el la gana, público no dirá sabido. hoy si me salió sí. bien o mal yo lo hago con todo el corazón lo hemos puesto todo lo dirige gustavo pardi que es actor director y aparte es el es pareja de mi hija que ah, también mira. lo hice por, con él porque uh -huh. en pandemia estamos en burbuja mi hija él mis claro. otros hijos y no podía ver a nadie Entonces Dios me dijo, bueno, hagamos con nosotros Queda claro. todo en familia total Y <risa> claro, no no empezaba a ensayar en mi casa así Esto fue hace dos años Y lo fuimos construyendo de a poco bueno, y hoy se hace realidad acá en Mendoza por primera Qué así bien. que un día muy Qué emocionante bien. para mí comentabas que, que te acompaña un chelista que sí. raro cumple el instrumento a la hora de, de acompañar Y bueno, intera un interactúa conmigo, me ayuda, ah, me crea los colchones climáticos uh -huh. este, crea los climas, que a veces la música llega donde la actuación no llega no, y aparte uh -huh. la música en vivo le, le agrega un plus mí, le agrega un plus y además yo hago dos obras distintas y en el medio, digo, ¿qué hacemos en el medio? mientras me cambio, claro. entonces se nos ocurrió y trajimos un músico genial con un violonche lo que Buenísimo. es un instrumento que da muchas posibilidades y me va acompañando en las dos obras. Este, interactuamos este, y, y bueno, a, ayuda mucho y le da uh -huh. obviamente la música de la música. La música. Sí. la música llega donde no llega la palabra, así que totalmente viva la música. Muchísimo. Gustavo hablaba, no perdón, que pensé que no, no, ah, iba. Hablabas recién de, de la voz en este cambio de personaje. ¿Cómo ha sido ese proceso creativo para componer este personaje? ¿En qué te fuiste inspirando? ¿Cómo fue toda esa composición? No, yo no, no, no soy de mirar mucho lo que hacen otros, así de mm. digamos, yo soy muy instintivo, yo leo y, y hago. Y después voy puliendo, primero en comprender bien lo que tengo que hacer y, y medio instintivo uh -huh. te diría, ¿no? Sin pensarlo mucho, porque si uno lo piensa mucho hay que tirarse a la pileta, jugar, uh -huh. transformarse, arriesgar. Eh, y, y estar con la sensibilidad a flor de uh -huh. piel, ¿no? O, o, si Ustedes ojalá puedan ver la obra, pero van a ver ojalá. que el, el canto del cisne, que es la segunda obra, uh -huh. como les decía, es, es un actor que reniega del teatro, que ha quedado solo, que le que en fin, que en su momento tenía que optar entre un amor y el teatro y optó por el teatro uh -huh. y, y medio se arrepiente porque siente que le, le dio la vida al teatro y el teatro no le devolvió uh -huh. en la medida que le Fuerte. dio. Que suele pasar cuando la gente se equivoca y pone todo en el trabajo uh -huh. y, o en cualquier actividad. Después termina que eso no te devuelve tanto y te quedas solo. Uh -huh. claro. Entonces hay que tener mucho cuidado en hacer de la vida un equilibrio entre la actividad profesional, científica, artística o lo que sea y la vida personal. No, no quedarse sin amigos, tratar de no, no quedarse sin amor, de eh, de repartir atender a esas los hijos, energías. a los padres. <risas> Sí, porque claro. si no un día así, ¿para qué me sirvió? Estoy más uh -huh. solo que un hongo. Bueno, Tal cual. no quiero espoliar interesante, hasta, ahora, <risa> hasta pero, ahí dejamos. Pero es muy emocionante <risa> y, y los textos son maravillosos, son muy poéticos, son hermosos, la verdad que son muy hermosos. Mencionaste varias veces, eh, Gustavo, a lo largo de la entrevista, la pandemia, que sin dudas vino a marcar un antes y un después en la vida de todos, pero sobre todo las artes escénicas quedaron súper relegadas, ¿no? Costó muchísimo. Sí, sí fue muy difícil Fueron momentos para nosotros, eh, muy duros, sí. muy oscuros. Y sé que estuviste vinculado de cierta manera con la provincia, lo escuché en una entrevista que viste sí. y con el vino, nuestra sí. industria. ¿Cómo fue sí, que, sí. que empezaste a trabajar con bueno, eso? Bueno, cada vez que a mí me decae el trabajo, yo tengo un amigo que distribuye unos vinos de acá, de, de, de la bodega, Jorge Rubio, uh -huh. que es un gran amigo mío. Este, se llama Finca Gabriel entonces cada vez que estoy en problema económico le digo, che, ¿puedo salir a vino y me pongo a vender vino Ajá. por Instagram en claro. general y bueno, después me aparece trabajo de vuelta por ahí dejo, lo tomo uh -huh. me gusta, a mí me gusta vender o sea, siempre me gusta vender ¿y el vino te gusta? sí, no sí. soy especialmente Ajá. tomador de vino me tomo una copita de tinto por noche pero no, no soy un catador claro. ni nada uh -huh. pero me gusta vender y además le tengo mucho cariño a mi amigo y, y sí, uh -huh. vendía, vendía vinos y además, eh, también por suerte, pude dar clases por Zoom. Ah, bueno, eh, sí. Y eso me sostenía también uh -huh. y descubrí Sin que se podía. Se puede, totalmente. Se puede. Una muy buena sí, herramienta. Sí sí sí, sí, sí, sí, sí. Lo sigo haciendo ahora. Uh -huh. este, bueno, lo sigo sí. haciendo porque me gustó, me gustó mucho. Y hace poquito, filmando una película sí, acá en Mendoza acá también. En Mendoza, ¿Hay sí, novedades? Sí. ¿Hay fecha de estreno? No, ¿qué, todavía ¿qué no. Sabe. La vi la película. Es muy hermosa Ay, la película. A Mendoza Luz está tan bien fotografiada. Mendoza de por sí es bella, ¿no? Pero... Luce de una manera muy especial la, la ciudad, está muy ¿Sabés bien fotografiada. Que últimamente están eligiendo mucho sí. la provincia. Bueno, para porque venir la provincia colabora con el cine, no es uh -huh. casual que vengamos a filmar acá. Ah, la provincia sí, ayuda, eh, nos da uh -huh. las locaciones, eh, a veces los cáteres. Los... En esta colaboró el municipio de Las Heras uh -huh. en esa película, eh, Mendoza Capital, digamos, apoyan al apoyan cine. Entonces el cine va, uh -huh. necesita uh -huh. apoyo. Y acá apoyan, y además en la pandemia era la única provincia que aseguraba no volver a fase 1. Ajá. o sea que si una película empezaba no la iban a cortar, yo por ejemplo me agarró filmando no es que esté a favor, yo no soy un analista sanitario de lo que Ajá. había que sí, hacer sí, sí. con el COVID ¿no? no no digo que esté bien o esté mal era así, por eso veníamos a filmar acá eh, pero ahí me agarró en Formosa filmando una película que se estrena ahora se llama El Monte Ajá. Y en la mitad de la película nos agarró el decreto de que no, no se podía hacer nada, no podíamos ¿Qué? estar con otra persona, entonces claro. nos quedamos varado en Formosa eh, y me quedé como, sí, sí, sin poder volver sin poder filmar y sin poder volver como 15 días hasta que conseguí que la gendarmería me dejen pasar por el Chaco No, y se si pierde muchísimo dinero porque esas producciones el día a día ¿Sí? es costoso un día más un día sí, menos en un rodaje sí, sí. Bueno, no fueron momentos cosa, muy ¿no? desconcertantes claro. ¿no? salvo ustedes que eran personal ¿Cómo se llama? Esencial, esencial. esencial. <risa> Nunca entendimos bien por qué <risa> como los periodistas deportivos que claro. eran esenciales claro. pero nosotros no éramos esenciales, éramos uh -huh. descartables prácticamente, este nos costó Sí, fue un por rubro eso. duro Sí, el, sí, sí, partir. aparte no, no, no, no tuvimos ayuda, y bueno fue, fue, fue angustiante, sobre todo porque uno no sabía Cómo terminaba claro. y qué futuro había, uh -huh. qué, cuál era el horizonte, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Muy complejo pues. sí, muy difícil. Por suerte casi como que pasó. Festejemos, celebremos, ¿no? Porque nos cuesta a los argentinos sí. festejar las cosas buenas. Más bien nos gusta hablar de lo malo, ¿no? Sí, uh -huh. siempre pesa más en la balanza. Yo me acuerdo, una, ¿tengo dos minutos? Sí, sí claro. Eh, lo que quieras. Me acuerdo que nosotros, algunos artistas en el. Eh, estamos reunidos con, con Kisilov que Ajá. había convocado porque se salía de la pandemia y quería hablar con, éramos como 50 artistas de todos los partidos políticos, no era una uh -huh. cuestión partidista, porque se hablaba de la temporada de Mar del Plata, cómo le íbamos a sacar uh -huh. si se podía, no se podía, sí. la primera vez que se abrió la pandemia. Eh, que cómo hacemos, que el barbijo, que no el barbijo. Bueno, pedía, qué sé yo, a nosotros que somos artistas hacedores y en medio de eso tenía el teléfono, viene y dice, chicos, está la vacuna? Y digo, ¿qué? Porque nadie en ese momento esperábamos la vacuna claro. como quien espera Ajá. el aire, ¿no? Es pues, sí, terrible, sí. la la, cuerda, no la vacuna. La vacuna, digo, ¿cómo? Sí, sí, acabamos. Está la vacuna, en serio, sí, las puñas. Bueno, y todo. Me acuerdo ese día, tenía, daba clase por Zoom y yo, viste, tenía como la, la, la primicia. Claro, claro. Digo, chicos, tenía ahí en el Zoom a la gente, está la vacuna. Sí, pero hay que ver. Ajá. Sí, pero dicen que no sé qué, mm. no, no creo cuál es. Entonces, digo, chicos, está la vacuna y nadie se puso contento. Digo, estamos condenados al sufrimiento los uh -huh. argentinos, ¿no? Porque. Esperá que pase una cosa y cuando pasa ni siquiera te podés poner contento. si sí, sí, nos cuesta, cuesta. Claro. Sufrirle, estamos cómodos en sufrir, sí, sí, decir, Nos oh, cuesta la felicidad como, como pueblo sí, en general. por lo menos decir, bueno, si tanto tiempo con ese problema ahora que hay como un recreo y un uh -huh. desahogo. Por ahí vuelva viste, pero aprovechemos Total. ahora, ¿no? disfrutemos. Este momento, sí, este me recreo que nos dio el virus. Gustavo, ¿y esta obra que vas a estar presentando aquí en Mendoza, tenés pensado hacer como una gira, llevarla a otras sí, provincias, sí, otras sí, salas sí. de teatro? Sí, sí, es una obra este pensada para, para gira que entra en una valija, el vestuario <risas> y la escenografía. Bárbaro. Así fue pensado, porque yo antes hacía una obra muy... A mí me gusta mucho la gira, mucho, uh -huh. mucho recorrer, me siento muy cómodo afuera, me gusta. Eh, entonces me, me buscó una obra para gira. Y después la haré en Buenos Aires, pero en principio tenemos dos meses de gira, estamos aquí en Mendoza, después vamos a Córdoba, uh -huh. Gran Buenos Aires también, Perfecto. y después, este, después haremos Buenos Aires también como, como un punto más, pero uh -huh. en principio... Vamos a hacer dos, tres meses de gira. Excelente. Muy bueno, bien. en La Valle, en, en el Teatro Imperial de Maipú, ahí sí. estamos viendo en pantalla cómo puedes hacer para sacar tus entradas. Están disponibles en entrada web. Obviamente también en boletería las vas a encontrar, pero viste que siempre está bueno ya anticiparse. Sí. Llevar tu entrada, asegurarte tu código lugar. QR, toda esta nueva modalidad para asegurarte ese, ese lugarcito en el teatro. sabes que Recién nos y contaba... que nos traigan a... Si sí. me, me acostumbraron, soy solo, ¿cierto? Y que me traigan a Mendoza Capital a hacer la obra. También. Ah, claro, Estando sí. tan cerca... No hay varias salas decirlo. Claro Sí, seguramente pero, sí. Tenemos Corre teatros Corre hermosos en Capital Y el así Independencia, por que... Independencia, por ejemplo, la Independencia Independencia El de la muy grande también. Para esto sí, muchos teatros A full Me encanta ¿no? El Parque Es sí. lindo el Parque Hermoso Hermoso <ríe> Bueno, recién antes de arrancar la entrevista en el corte Gustavo nos contaba una anécdota divertida acá en Mendoza Que me gustaría que, si, si podés brevemente Diez días en Cacheuta fue <ríe> Te clavaste Sí, me clavé. No, una semana. Yo, una yo semana. La hora público. Está ahí. Sí, hay, No, ahí. yo había venido en las tantas visitas laborales y un día me llevaron a Cachauta y sí. me enamoré. Ajá. Me enamoré de Cacheuta. Me dije, este lugar es un lugar soñado, encantado. Hermoso. Entonces, bueno, yo justo había estado filmando en Uruguay, me había enamorado de una mujer. Le digo, vamos mm. de vacaciones. Ella no conocía la montaña. Ajá. Y yo te llevo al lugar de montaña más lindo Ajá. del mundo. Escapadita de la humanidad. ella no sabía nada, no conocía ni claro, sí. Mendoza, nunca había visto una montaña. Ajá. Y veo barba, sí, yo, entonces una amiga me dice, no, vos tenés que ir a, a una cabaña, me recogió, sí. como confío en las recomendaciones, bueno, vamos. Claro. Cabaña plan bueno, de fin de semana, claro. de verdad. Resultó uh, primero que días. llovió el, de los siete días, llovió no. cinco, no. cosa que en Mendoza nunca oh. llovió cinco días. Claro. Además, eh, claro, Cachauta es hermoso, pero para, para, a la noche no había restaurante abierto. No. Claro, lógico. No, no, no, Tampoco no había donde comprar verdura para hacer una ensalada. Tampoco había internet. Bueno. Nada, igual eh, es Pero bueno, más de, el el el de, el de el uno, dos días, tres como muchísimo. O por el día, ir a pasar. Por el no, ir a no, ir a era, además, a mí me gustan las termas. Digo, no, pero tiene unos baños termales hermosos. Pero ¿Sí? justo era la época de viaje egresado, había ocho mil pibes por no, día. Estaban como apretados. los arriba. <risa> en la terma estaba como esquivando, ¿no? En algún lugarcito. No había nada para rescatar. No, pero igual igual estuve en Potrerillo, es hermoso, Mendoza es hermoso y estaba una cabana hermosa, lo que pasa es que bueno, llovió todos los días también, claro, y, mala y encima suerte. la colonia de vacaciones, todos juntos joder. la lluvia bueno, <risa> más bueno Gustavo ha sido un placer enorme tenerte acá con nosotros sí. del otro lado ya saben Bufón en el Teatro Imperial también va a ir a la, Valle, a la Valle con esta obra tan bonita, así que busquen toda la información allí en redes sociales, en la página web entrada web para, para comprar sus entradas y no perdérsela, Gustavo el aplauso pues, gracias. Gracias gracias, por supuesto gracias, un gusto tenerte con nosotros un placer que Encantado. Gracias. Gracias por este ratito.